el Estamos aquí hoy día porque queremos el cierre del penal puntapeuco, queremos que los criminales paguen en cárceles comunes. Hoy día recién nos enteramos que el criminal Krasnov podría tener derecho a salir en libertad condicional, siendo que él tiene más de 400 años acumulado en condenas. Estamos aquí para seguir gritándole para que Chile entienda que no podemos construir ninguna democracia con esta impunidad total en la que viven los criminales. que Estamos recordándole al gobierno de que tiene una deuda muy grande con nosotros, que mientras está preocupado de liberar a los criminales, a nosotros nos están haciendo pedazos. El motivo es reivindicar eh, la memoria que eh, en, esta, en estos tiempos está siendo olvidada. Eh, hace tiempo, hace días ya que se está pidiendo justicia y verdad, y el Estado no ha dado respuesta a las peticiones que ya se han hecho por, desde, desde el año desde el tiempo que ocurrieron estos asesinatos y estos crímenes. Y nosotros lo que pedimos es que se haga justicia y verdad. El problema de verdad y justicia no está resuelto. Que los detenidos desaparecidos, su destino final no se ha dado a conocer. Solamente el 7% de los casos se han esclarecido. La mayoría no se sabe dónde están y tampoco quiénes fueron los que... ...los hicieron desaparecer. Nos parece inaceptable cómo a 43 años del golpe... ...estamos sufriendo un retroceso ya que no tiene nombre. Estamos viendo ya no solo que la inmensa mayoría de los civiles... ...están libres o que están en una cárcel especial. Estamos viendo cómo la Corte acoge los recursos de los criminales... ...y les entrega libertad. Aquí tenemos... A los Diciembre. distintos poderes del Estado responsable de lo que ocurre Diciembre. tenemos un poder ejecutivo que da señales ahora, equívocas ahora, ahora, y que permite que los violadores de derechos humanos salgan en libertad cuando el gobierno no se indigna y no condena que cinco de sus parlamentarios voten en contra del término del secreto para violadores de derechos humanos, lo que le está diciendo a los tribunales de justicia, de carta ancha y libera a todos los criminales. Cuando tenemos un poder legislativo que legisla a favor del término de la impunidad, vamos a seguir en esta misma lógica de impunidad. ¿Y para qué hablar de este poder judicial que en dictadura no hizo nada? ...ha sido el mejor cómplice en dictadura y hoy día de los criminales. no estos pactos de silencio, pactos de impunidad, ya han estado... ...lo que pasa es que el pueblo a aparecer públicamente... ...pero estos siempre han estado presentes... ...la prueba está de que la presidenta que le prometió hace un más de un año atrás... ...a Carmen Gloria que iba a cerrar Punta Peuco no lo ha hecho... ...y sabemos que no lo va a hacer... ...y sabemos que todo es un cuento... ...es más o menos, quédense tranquilito no, pero ya basta... Tenemos que levantarnos y parte de levantarnos es estar aquí denunciando y recordándole, recordándole al pueblo de Chile de que nuestro gobierno nos ha traicionado y que estamos aquí pidiéndoles que hagan, nos den la justicia que nos merecemos. Sí. Cuando